Gracias a todo el equipo de producción, gracias a la gente que como siempre nos da seguimiento en este programa. Miren, en el día de hoy eh, dos comentarios quiero hacer, o dentro de mi comentario tratar dos temas. Mañana de hoy eh, un amigo televidente llamaba y de, hablaba de lo que tiene que ver con eh, nuestra posición con relación al derecho. Miren, yo como siempre debo recordarle al público que nos ve, yo tengo un compromiso con las nuevas generaciones, yo tengo un compromiso con mi familia, yo tengo un compromiso con la sociedad y yo tengo un compromiso conmigo mismo. Y ese compromiso conlleva no ser, no querer ser gracioso con las mayorías, no. Porque cuando uno quiere ser gracioso, quiere caer en gracia a la mayoría, se convierte en populista. Y lo populista, aunque trasciende en el momento, luego se demuestra. ¿Por qué digo esto? Porque, miren, mucha gente celebrando, eh, mucha gente que entiende que uno está desmeritando la persecución de la corrupción. No, no es eso. Pero aquel que quiera pensar eso... Fíjense, usted está en todo su derecho. Simplemente basta con recorrer la historia de la República Dominicana. Quedémonos solamente en la República Dominicana. No nos salgamos a, a América Latina, que ahí está Nicaragua, ahí está Bolivia, ahí está Brasil, ahí está Chile, ¿Mm? que está clarísimo lo que está sucediendo en América Latina completa y República Dominicana. Aparentemente no es la excepción. ¿Qué resulta? En el año de 1986... Luego de salir del poder, el expresidente Salvador Jorge Blanco fue condenado, inició ese proceso condenado a 20 años de prisión. Y luego se demuestra que no, que había sido una especie de persecución política dirigida por Joaquín Balaguer utilizando como eh, su lugarteniente en esa parte, su, su punta de lanza al funesto Vincho Castillo. Eh, claro, cuando tú tienes el poder político, cuando tú tienes el poder, tú diriges los jueces. Lo hizo, lo hizo Balaguer, lo hizo Hipólito, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, y también lo están haciendo aparentemente los de ahora. En el año 2000, oiga, le hablé de, de un presidente preso, condenado a 20 años en el 86, en los 80. Y esto no volvió a pasar nunca más porque se mantuvo Balaguer en el poder desde el 86, Recuerden ustedes que Balaguer ganó en el 66 y salió en el 78 y de ahí volvió al, a, en el 86 al poder y ahí metió a, a, a Salvador Jorge Blanco preso y hasta el 96 no volvió a suceder nada distinto. En el 96 ganó el PLD y Lionel, pero ¿qué pasa? No, no podía Lionel perseguir a la gente que le habían dado la mano, que era el partido reformista porque fueron aliados. No pasó nada. Ahora... Cuando llegó Hipólito y el PRD en el año 2000, busque la historia, búsquelo, no me crea a mí. Búsquelo para que usted vea un grupo de, de PLDistas, de los que habían subido en el 96, preso. Todito preso. ¿Pero qué hizo el PLD cuando, cuando volvió al poder en el 2004? Un grupo de PRDistas preso, incluyendo Antonio Marte, que hoy es senador de la República y que ganó la, el, el, esa, esa senaduría con más del 52%. ¿Mm? En el 2004, ese proceso, él vino cayendo más o menos como en el 2005 por ahí, lo condenaron a tres años de prisión, pero ¿qué resulta? Leonel Fernández en el 2008 lo indultó. En el 2008, Leonel Fernández lo indultó. ¿Mm? Y desde el 2004 hasta el 2020, bueno, el 2013 por ahí, que se persiguieron entonces a un grupo de, de, de leonelistas, no había sucedido nada. Vino la persecución. O, o, o, la, o ¿verdad? el expediente de corrupción contra Félix Bautista y un grupo de funcionarios, incluyendo gente del PLD, pero que eran de la facción de Leonel y, no y no de Danilo. Y entonces, ahora, eh, 2000 por ahí, 16, 15, que no, no, no recuerdo bien la fecha, el caso de Brecht. No, fue, fue más cercano, fue como en el, el 17. Caso de Brecht, y ahora entonces, en el 2020, cambia de partido, y entonces hay una. Eh, búsqueda de los casos de corrupción de la gestión pasada. Cuando usted busque la historia se va a dar cuenta que cada vez que hay un cambio de gobierno hay eso, hay eso, y ojalá fuera cierto que se está persiguiendo la corrupción. Pero no se ha tocado al funcionario que, que repartió 100 millones de pesos entre un grupo de canchanchanes, artistas, me estoy refiriendo a Tony Peñaguaba. No se investigó o no se ha investigado en este país qué pasó con el caso de por qué destituyeron al ministro, al ministro de Salud Pública por un show, una situación ahí con las jeringas. Nadie se acuerda de eso. Pero todavía no se le ha dicho a este país qué va a pasar con el caso de Kimberly, que renunció al Ministerio de la Juventud y que supuestamente está siendo vinculada a casos de corrupción. No, eso no se dice. Pero tampoco se ha dicho aquí, si se le va a preguntar a Luis M.B. si se le va a citar ante la, ante la Procuraduría... ¿Para que responda? ¿Qué vínculos tenía él con Miki López, que hoy está siendo procesado por, supuesto, eh, lavado de activos y narcotráfico, supuesto, eh, y en cuyo helicóptero se movía el presidente con decenas de fotografías en diferentes actividades? Incluso que su esposa, la esposa de Miki López, es diputada del PRM y también está siendo investigada por este proceso. Cuando usted vea todo eso, que, que, que sea con todo, entonces usted dirá, tenemos una justicia independiente. Pero no la tenemos porque es la propia Miran Germán que advirtió en una carta firmada por ella que había recibido la visita allá ante una decisión que ella tomó de dos funcionarios del gobierno que no reveló los nombres, qué transparencia, qué transparencia es esa. Si usted a usted la visitan dos gente que no la tienen que visitar, usted tiene que decir quiénes son y a qué fueron. Pero ya ese es otro tema. Lo del proceso, lo del debido proceso, no lo vamos a hablar ahora porque eso conlleva una explicación de la historia, ¿verdad?, de las diferentes etapas del derecho penal para que la gente comprenda el contexto. ¿Por qué es que cuando a una gente se le está investigando, cuando a una gente se le imputa un hecho, lo correcto es que esté en libertad, salvo que represente un peligro para la sociedad? Pero eso no lo vamos a tener tiempo de explicarlo ahora porque es más profundo. Y a mucha gente le duele. Y mucha gente lo critica, pero hasta que no le toca. En la parte final, yo envié un video ahí, muchachos, sobre el teteo de anoche. Fue una imprudencia el concierto móvil de DJ Adoni en San Francisco de Macorís. No sé por qué no han presentado hoy imágenes. No sé por qué. Entren a. Miren ahí. Pónganselo al pueblo. Para que la gente vea este concierto móvil inmenso. Y, eh, naturalmente, se le ha pegado esta, este faul a exalcalde Alcalde, Alex Díaz. Yo quiero presentar este video para que Alex entienda. Cuando uno comete error, tiene que rectificar. Hay un video que te, lo tiene un Donde Alex está invitando a esta actividad. Vamos a escucharlo. Eso es la gente de San Francisco. Vamos a vacunarnos todito, que voy para San Francisco. Hoy a beber rumbo pero feo en la calle. Ando con Alex, el maestro. Anda conmigo. ¿Quién está en la casa? ¿Quién? Alex. Él es que está en la casa y te invita a que te vacunes para poder volver al teteo. ¿eh? Así que un ratito este hombre está en las calles de San Francisco. Vino de Estados Unidos a brindarle esto totalmente gratis. ¿Cuánto quiere este hombre de la casa a la gente de San Francisco? Pila. Wow. <risa> Seguimos. El alcalde me llamó esta mañana A las 6 de la mañana y me explica Mira, la intención no era que se armara este rebuco de gente Que se armara este teteo La cuestión era que Adonis pasara por los diferentes barrios De San Francisco con su música Para que la gente lo viera Y puede tener razón eh, El exalcalde eh, La cuestión es que se salió de control Alex Y al momento de que se, sal se estaba saliendo de control Debieron pararlo aunque la intención fuera buena en principio, ustedes permitieron que se saliera de control y siguieron en eso. Y siguieron en eso. Entonces, fue una imprudencia. Y cuando uno comete errores, tiene que rectificar. Denle dos pasos para atrás que se pasaron. Así que a nuestro amigo Alex Díaz, ciertamente pudo ser buena la intención de traer a Donnie y pasarlo por los barrios, ¿verdad? Porque la gente es bueno, la cuestión. Pero al momento en que ustedes vieron que se estaba convirtiendo en un teteo, en una caravana masiva, debieron apagar esa música y llevarse a Donnie. No hacer eso porque le mandan un, un mensaje equivocado a la juventud. Más aún, bebiendo romo en la calle, fumando juca, no es el mejor ejemplo, Alex. Así que te invito en cualquier momento a que tú rectifiques eso, aprovecha tu programa y hazlo esta noche y pídele perdón a la, a la sociedad eh, ...rectifica ese error... ...se le salió de control... ...que también debieron prever eso... Quizás nos imaginaban que, que, que Adorin tenía tantos seguidores... ...que se iban a atrever a salir a las calles... ...pero al momento en que ustedes vieron... ...que ya se estaba saliendo de control... ...debieron parar eso... ...debieron apagar esa música y bajar a ese hombre de ese camión... ...y llevárselo... ...no seguir en esa francachela... ...en ese, en ese bullicio, en ese desorden... ...que se armó aquí en el pueblo a, ayer... ...porque eso nos coloca... ...como un grupo de salvajes... Hoy estamos a nivel nacional con un, como un grupo de locos, un grupo de salvajes, de desorganizados, sin autoridad. De atención a Luis, me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso y si hay algún tipo de sanción. Eh, y así nosotros eh, vamos a estar siempre porque no nos respetamos ni nosotros mismos. Qué pena y qué imprudencia lo de este concierto eh, eh, a, a los amigos, eh, a la gente del Bravo que, que, que fueron aparentemente los que pagaron esto, y la promoción que le dio el propio exalcalde. Rectifiquen y pídanle perdón a la sociedad, porque así no vamos a avanzar. Muchísimas gracias y ya será mañana cuando volvemos por aquí con un programa similar a este su programa de mañana Nos vemos